Es importante que escuches esta primera introducción porque a la hora de mirar la película mental, generalmente el cerebro va a empezar a decir, ¿Dará resultado? Esto es imposible, jamás permitiré algo así. ¿Por qué iba a permitirme que algo así funcionara ahora? El caleidoscopio induce el estado de trance a la persona y hace que el subconsciente abra las puertas de la programación. Las películas mentales influyen en la mente subconsciente al igual que lo hacen los anuncios de la televisión. Cuando los pensamientos del cerebro se acallan, la mente consciente ya analiza y la información entra. Para que no tengas miedo de empezar esta película, obviamente te voy a explicar qué es lo que pasa en tu cerebro. El inferior derecho es el que procesa la información, el pensamiento lo abstracto y lo creativo, mientras que el izquierdo procesa los pensamientos lógicos, racional, lineal, metódico y matemático. La mayor parte de las personas tienden a operar desde el inferior izquierdo, porque funcionan a partir de hábitos y programaciones automáticas que ha interiorizado. Las figuras del calidoscopio hace que justamente dejes de actuar desde el hemisferio izquierdo y no puedas ver la cara de tu tía María o obviamente la bicicleta que estabas pensando en tu infancia o la casa de tu infancia porque no están activando los centros asociativos relativos y recuerdos que se ubican en el hemisferio izquierdo. Cuando dejas de pensar y analizar e ir entrando poco a poco en el estado alfa y z de la actividad del hemisferio derecho, se incrementa. El hemisferio izquierdo opera a partir de lo conocido y el hemisferio derecho opera a través de lo imperceptible. Y cuando incrementamos la actividad del hemisferio derecho, estamos más abiertos a crear algo diferente e inesperado. En este caso, la vida de tus sueños.